Eh, para hoy hemos invitado al ingeniero eh, Arquímedas Vargas Rodríguez, quien debe estar llegando en unos momentos y eh, los temas a conversar son sobre el desarrollo urbano de la ciudad de Tarapoto, eh, que tienen que ver con eh, pistas y veredas, el agua y alcantarillado, el ornato de la ciudad, el sistema de desagüe, ...que en algunos puntos de la ciudad eh, vienen colapsando... ...porque han cumplido ya eh, 50 años de haberse eh, eh, instalado... ...y necesitan ser renovados por un nuevo sistema... ...que tenga una proyección a 100 años... ...el tema también que hoy vamos a tocar con el ingeniero... ...es la bocatoma de captación Aguachiyaku 2... ...que eh, se encuentra en problemas hace... Uh, ocho meses que se eh, inauguró la obra, pero eh, con las fuertes lluvias y la cantidad de agua que trae eh, la boca toma, ha deteriorado parte de esta obra y es un problema que está trayendo consecuencias que en algunos sectores de la ciudad no hay agua, no hay agua. ...o es deficiente la atención de líquido elemento... ...que todos los pobladores y ciudadanos que vivimos aquí... ...lo necesitamos con urgencia... ...es importante que este servicio mejore en su totalidad... ...porque eh, fíjense que en agosto hay una expoferia amazónica... ...donde vienen eh, las regiones amazónicas turistas... ...y necesitamos brindarle servicios de calidad... El tema gastronómico, el tema turístico, tienen que ver con el desarrollo integral de nuestra región San Martín. Así que es tarea no solamente de las autoridades regionales, distritales, provinciales, sino también tarea de todos nosotros como parte de esta sociedad que eh, compartimos ideales, propuestas para el desarrollo de nuestra región región San Martín. El tema educativo tiene también mucho que ver desde la casa, la escuela y la sociedad, donde todos debemos impulsar para la cultura de paz, porque en estos últimos tiempos eh, la violencia en las calles, la violencia familiar, eh, en el hogar, están trayendo problemas seriamente a nuestra ciudad de Tarapoto. La última información que se ha dado de este femicidio que ha sido y ha tocado también en programas de corte nacional que preocupan. Así que, eh, ojo, ojo a las autoridades a trabajar de la mano por el desarrollo integral de la sociedad tarapotina y sanmartinense. Vamos a un corte comercial y retornamos con lo eh, conversado hoy día y hablar con el ingeniero Arquímedes Vargas Rodríguez... ...una pausa y volvemos... ...estamos ya de vuelta en Pido la Palabra... ...programa de opinión donde... ...tú eres participante importante... ...en la opinión... ...y en las decisiones que tenemos que tomar en nuestra ciudad de Tarapoto. Eh, hoy día nos convoca los temas de la bocatoma de captación de Aguachía Q2... ...obra que hace ocho meses se ha puesto a disposición y al servicio de la población... ...pero que en estos cortos ocho meses ya tiene problemas en la obra de infraestructura. Y el otro tema que vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el ingeniero... Arquímedes Vargas Rodríguez, expat decano del Colegio de Ingenieros de San Martín, que ya está con nosotros. También es el tema del desarrollo urbano de nuestra ciudad de Tarapoto. Se están haciendo obras importantes, pero también hay una cosa que eh, nos preocupa. ...la responsabilidad de todos los ciudadanos que vivimos aquí... ...que tenemos que asumir el cuidado y la preservación de las áreas verdes... ...vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado... ...al ingeniero Arquímedes Vargas Rodríguez... ...ingeniero, bienvenido al programa... Eh, ...buenos días este, Ernesto, buenos días este, a tu audiencia... ...gracias por este momento... ...como siempre dispuesto a colaborar con ustedes... ...en temas de interés este, colectivo... Nos, este, nos preocupa siempre, ¿no? Entonces, este, te agradezco por esta invitación. Ingeniero, la población está preocupada porque, eh, aún en Tarapoto, la deficiencia del agua potable en los diferentes sectores o distritos de la banda de Chilcayo, Morales y Tarapoto es deficiente el servicio se ha, hace ocho meses ha puesto a disposición de la población esta obra de la bocatoma de captación agua Q2 pero ya hay problemas y posiblemente se está utilizando el antiguo sistema y eh, que no está ayudando a resolver eh, la deficiencia de agua potable en eh, Tarapoto banda y Morales ¿Qué opinión tiene usted frente a este problema que eh, tiene Tarapoto? Sí, nosotros ya, este, Ernesto, nos hemos manifestado en un momento, hace más o menos 15 días atrás, un poco más, eh, sobre este particular no Definitivamente nosotros hemos visitado eh, o he visitado el lugar este, de la captación, prácticamente, básicamente, donde hemos podido este, detectar pues, este, una serie de deficiencias en el, en el propio desarrollo de la, de la obra, toda vez que este, hay deficiencias constructivas, y además de, de haber deficiencias constructivas, aparentemente también se ha... Este, Elaborar más de mal el expediente, no se han tenido que considerar los con aspectos importantes de ingeniería para poder hacer un proyecto este, adecuado y, y que corresponda realmente a una solución definitiva del, del, del proyecto de agua potable. ¿no? El tema del impacto ambiental, que es importantísimo en una obra de envergadura eh, que tiene que ver con el cuidado. Del, del entorno o del contorno donde se ejecuta una obra de infraestructura este que tiene que ver con el cuidado de las áreas verdes. ¿Qué sí. ha pasado ahí? Obras como estos, el tema de saneamiento, captación, infraestructura, apertura de nuevas infraestructuras viales, carreteras, necesariamente Ernesto tiene que tener un una estudio de impacto ambiental realmente este real, ¿no? o sea, es la redundancia, ¿no? tiene que tener un estudio de impacto ambiental que que refleje la realidad en el campo, ¿no? En este caso yo tengo entendido que en ese momento cuando nos, preguntó, nos dijeron que este proyecto no ha sido ejecutado sin la respectiva aprobación del proyecto de impacto ambiental, es decir, el, el, el, la entidad correspondiente que en este caso es este el Ala o, el, o el, el, el organismo que tiene que ver con el tema ambiental no le ha dado la, la, la, autorización. la, la autorización correspondiente. Y cuando ella ve, le dice ¿qué autorización te puedo dar si la obra está ejecutada? Uh -huh. Entonces, para ahí nomás te das cuenta que el, el desorden que se que se, come el, que se hace al este, querer, este, de repente, avanzar, aliera, ¿no? avanzar o aligerar una acción sin, sin el respectivo proceso de, adecuado, ¿no? Y eso al final trae problemas y es eh, mayores, ahí ¿no? En, en, en esa captación, por ejemplo, Ernesto, nosotros, nosotros nos hemos dado cuenta de que la ladera la, la que... que que divide prácticamente las dos quebradas porque hay dos quebradas, la quebrada bachíaco y la quebrada maronilla creo uh -huh. que se llama entonces la parte que corresponde a la quebrada maronilla la, la ladera que, que va a proteger a esa quebrada ya es, estaba viniendo producto de la excavación que han hecho para hacer un muro de contención o un muro de división entre las dos quebradas, ¿no? uh -huh. entonces ahí clarísimamente esta, se da cuenta la, la erosión del suelo y el deslizamiento del suelo. Eso, Entonces, eso ha pasado por la cantidad de agua que se ha cargado en momentos de lluvias claro, momento eh, de, de, constantes, de, ¿no? Exacto, ¿no? el problema ya que el impacto ha sido por el efecto de, la, de las precipitaciones fluviales permanentes que ha habido desde este enero, más o menos hasta la fecha, y, este, y que no se han tenido en cuenta. Alguien decía, no, pero eso, eso son extraordinarios, no, pues justamente la ingeniería soluciona problemas extraordinarios. Si nosotros vamos a solucionar un problema tenemos que tenemos que posicionarnos en el momento más, más crítico de la, de la de la ingeniería para dar la solución definitiva, ¿no? Así es. Eh, también eh, pedimos a, a nuestros teleaudientes, oyentes, eh, comunicarse al 942-462642, al RPM 399176 y al 528370 y participe con su eh, pregunta, su análisis también de, de los temas que estamos tocando con el ingeniero Arquímedes porque este programa pretende la participación ciudadana que se ponga en, en, el, en la ventana ...para que todos podamos sea, ser parte del desarrollo de Tarapoto... ...una ciudad emergente económicamente en el nororiente del país. Ingeniero, eh, esta obra tiene dificultades, ¿qué hacer? ¿Qué, ¿Qué decirle a nuestras autoridades eh, para poder eh, enmendar los errores que se han hecho con esta eh, obra de la bocatoma de, eh, de captación en Aguachíaco 2. No, definitivamente Ernesto, si uno hace un proyecto tiene que ser para solucionar el tema, el tema crucial, en este caso el tema de, de, la, de esta captación se ha hecho para solucionar el problema de las bandas de Chircayo y de la parte baja de, de, de, de Tetrapod, que es la zona del ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, la solución es darle, darle, darle viabilidad de ejecutar, mejorar o corregir esos defectos que se han presentado, pero eso ya implica un incremento presupuestal. ¿no? El Entonces, eso, eso ya no está previsto, uh -huh. ni siquiera está en tem temas de emergencia, porque es un proyecto que recién se ha elaborado, se ha ejecutado. Así es. Entonces, eso ya es ya responsabilidad de las autoridades hacer cumplir la ley como, como corresponde no sé si responsabilidad tendrá pues, el proyectista el ejecutor, el consultor el, el supervisor, el residente alguien tiene que, tiene que tener responsabilidad ahí porque la, no, la empresa no. que ejecutó la, la obra puede tener responsabilidad porque se no, supone que ahí ley, hay especialistas la ley, la ley lo dice que la, las empresas tenemos, tenemos cuando ejecutamos un trabajo tenemos siete años de responsabilidad como empresario Ajá. entonces ahí no nos puede decir y he de hecho hace ocho años se entregaba conforme a la obra ...pero ahorita no sé qué ha pasado... ¿no? ...entonces si se, si se encuentran vicios ocultos... ...nosotros tenemos vicios ocultos... ...que, o sea, que no se han podido observar a la, al momento de la recepción... ...en el momento del proceso, en el proceso... ...y recién cuando se han dado estos fenómenos... ...se han, se han, se han detectado... ...esos son vicios ocultos, es responsabilidad de la empresa. Vale, Ingeniero, el, el otro tema que tiene que ver... ...es el desarrollo urbano en Tarapoto... ...tenemos el tema de la educación ciudadana... ...que es parte eh, integral de las personas... ...que tenemos que aprender... ...a que obras que se hacen, obras que se asumen... ...no solamente de parte de las autoridades... ...sino también de los ciudadanos que vivimos aquí... ...estamos viendo uh, que se están haciendo varias obras... ...que contemplan las áreas verdes... ...y estamos viendo de que en estos momentos... ...esas áreas verdes están llenas de eh, monte... ...sin cultivar, sin nada... ...que de alguna manera se pagan los impuestos... ...a través de los arbitrios... ...pero también es parte de la cultura del ciudadano de tomar empeño y, y, y poner la mano, ¿no? No sí. sé qué opinión tiene usted. Definitivamente nosotros como ciudadanos, de la, como ciudadanos, tenemos tremenda una responsabilidad para el desarrollo social, de, de, de, urbano también de la sociedad, ¿no? De la, de la, de la ciudad. Eh, obviamente yo veo que, que ahí también se, se hacen las cosas muy a la ligera, no se hacen proyectos a, la, a largo plazo, no se, no, se, no se planea. no se hace un planeamiento urbanístico, ¿no? Se tiene se tiene el desarrollo en base a una, a, una, a un deseo no yo puedo, digo yo quiero que el Girón Martín y compañeros se asfalte pero no se no se prevé en los, los procesos este antes no el tema de saneamiento el tema de, de áreas verdes entonces se da cuenta por ejemplo en Tuitas que se han asfaltado en Tarapoto este Ernesto el sistema eléctrico sigue pasando por la parte son son de, de, de este, aéreos no aéreo. y, y ese aéreo hay hay esquinas que hay un cruce inmenso de cables entonces eso ya no es modernidad, pues no es, no modernidad. eso es lo que pues, estamos haciendo sobre lo que existe. Cuando Nosotros eso debí planificarse, planificarse en el subterráneo, el subterráneo, evitar que ya eh, se, se generen este tipo de accidentes aéreos por el tema de, de, circuito, de cortos circuitos en, circuito. en, el, en, el, en el sistema eléctrico. Entonces eso no se planifica, aquí debe ser planificación, municipalidad, entidad en el caso de Electroriente, Oriente, el MAPA... Que todos hagan un, un, un desarrollo, un, una planificación. Esta calle va a crecer así y cada, cada, cada entidad tiene su... su organizadamente. Parte, organizadamente Y eso, socializar, ¿no? Que la gente se, sepa qué es lo que se va a hacer y qué, qué, en qué va a participar. Uh -huh. Lo que se dice, el improviso, yo te voy a hacer tu calle y la gente feliz, ¿no? El otro día estaba por el 9 de abril, así, estaban asfaltando una calle. Para asfaltar esa calle que han botado todas las calles, las plantas céntricas que había en, cuadras, en dos cuadras. Eso está Entonces, muy mal yo, totalmente mal. Entonces, pues, alguien me decía, pero ¿qué más se puede hacer si por ahí pasaba el desagüe? Pero hay formas, esto en las calles no 9 de abril son anchas, se podrían haber, haber este, desviado las tuberías, uh -huh. hacer un, un, un, un cambio de dirección y solucionar eso. Pero sin embargo lo que se hace lo más fácil en base a lo que es la existente. Nada, nada se planifica. ¿no? Es un plan, el tema de planificación, un tema, planificación es un tema bien crucial que no se están teniendo en cuenta ninguna de, de los gobiernos, tanto regional como, como locales, ¿no? ¿Y eso, y eso a, qué, a qué obedece esos esos errores, esas fallas que vienen pasando? Porque se supone que el gobierno regional, el gobierno provincial, los gobiernos distri distritales cuentan con profesionales eh, eh, especialistas en el tema y que pueden tomar las medidas de precaución antes de hacer una obra de, de, de magnitud, ¿no? Que tienen que ver con todo sí, lo que usted lo que está planteando. Pasa, lo que pasa siempre, Ernesto es lo, eh, ...que lo político está siempre por lo técnico... ...los, los, los políticos siempre imponen... Ajá, los técnicos a veces solamente obedecemos... ...o nos adecuamos a lo que dice la, la, autoridad, política. la autoridad política... ...en este caso pues este, no, no se está respetando... ...esa esa esa formación científica y técnica que tiene un profesional... no o sea, ...se le se obliga a hacer algo que no corresponde... ...y este profesional por mantener su posición... ...por mantener su sueldo, su, su, su, su puesto... ...posiblemente acepte. acepta desarrollar un proyecto... Que en algunos casos debería ser inviable. ¿no? Ingeniero, el tema de la, del sistema de alcantarillados en nuestra ciudad ya tiene a buenos años en, en todo el sistema y se necesita eh, actualizarlo, hacer una proyección a 50 años. ...para que este, no estemos rompiendo pistas nuevamente para cambiar, ¿no? Eh, ¿Esto tiene que estar ya proyectado en estas obras últimas que se están haciendo o, no, o no, definitivamente, eso es lo que una vez pregunté en un, un, un evento que nos ha invitado a participar... ...que si las nuevas las calles que están asfaltando ya se están haciendo con diseños pro, de proyectados a los 50 años... ...que son los proyectos de saneamiento, y, de saneamiento ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, una calle X eh, se, solamente se ha puesto de 6 pulgadas, 8 pulgadas... Cuando de aquí a 10 años van a haber edificios de 10, 15 pisos que van a necesitar mayor volumen, van a emitir mayor volumen mayor, de, desagüe. de desagüe. Entonces, esos esas, esas, esas, este, sistemas de desagüe de alcantarillas van a colapsar porque no se han proyectado, ¿no? Entonces, aquí en la ciudad falta es el ordenamiento urbano, el planeamiento urbano y, este, y una planificación adecuada, ¿no? Ingeniero. Vamos a una pequeña pausa comercial, son eh, las 8 y 41 de la mañana, vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos con más en el programa. Así que les invitamos a participar al 942-4626, 42-39-91-76 y 52-83-70 está a su disposición para que pueda participar de Pido la Palabra. Una pausa y volvemos. Estamos de retorno en Pido la Palabra, 8 y 45 de la mañana y estamos con el ingeniero Arquímedes Vargas Rodríguez, con quien estamos conversando de estos temas eh, coyunturales, puntuales, que tienen que ver con el desarrollo de nuestra ciudad de Tarapoto. Pero usted tiene que participar en el programa y llámenos al 942-462642 o al RPM 399176 y... ...o el 528370, teléfonos de la radio, de la radio y el canal... ...para poder eh, compartir lo que usted piensa de estos problemas... ...que nos eh, aquejan en estos momentos en la ciudad de Tarapoto. La ciudad de Tarapoto es una ciudad emergente que recibe diariamente turistas... Eh, ...en agosto, ingeniero, hay una eh, feria, la Expo Amazónica, donde vienen... Eh, todas las regiones amazónicas a poner en vitrina todo lo que produce la Amazonía. Entonces, y esto significa que estos temas que estamos conversando hoy se tienen que mejorar. Sí, pues, este, nosotros lo que damos cuenta, ¿te, si te das cuenta de tener esto, el tema de planificación, por ejemplo, el, lo, lo que es este, infraestructura vial, el tema de transitabilidad. Nosotros tenemos vías, este la, la, el centro de la ciudad está colapsando, el tema, el tema de este terrible, terrible, terriblemente con el tema vehicular, ¿no? Pero ¿por qué está colapsando? Porque no se han planificado el tema de jerarquización de vías. Nosotros cuando hablamos de jerarquización de vías hablamos de pues planificar que esta calle va a ser troncal, esta calle va a ser vía expresa, esta calle va a ser primaria, secundaria, de tal manera que cuando nosotros empezamos a señalizar la ciudad, hacemos la, damos la, la, la, la, viabilidad. la viabilidad, damos la, la el sentido de calles, le vamos a dar el sentido correspondiente como, como, como corresponde. ¿no? Entonces ahí eh, lo que vemos es que hay calles, por ejemplo, que para que vayas a la banda tienes que ir tienes que ir por tres calles y no hay la calle que retorna. O sea, uh -huh. tres calles para venir al centro, a veces tienes que tienes tres calles, por ejemplo, te estoy hablando de la, la Giron-Lima, ¿no? Uh -huh. Giron-Lima vienes hasta el mercado, hasta la zona comercial, que es el mercado número dos, de ahí doblas hacia abajo, hacia, hacia la parte baja para ir, para ir a la banda de decir calle. Pero ahí, ahí ya no hay doble vía en el, en el otro, nosotros estamos en otro, para ah, dos sí. y tres de Giron-Lima, entonces, uh -huh. esas cosas no debían no debía pasar porque simplemente... Este, si sí se planificaría, ¿no? Entonces ahí te, te, tenemos muchas muchas mucha dificultades. Eso significa una reestructuración vial, vial en la ciudad de Tarapoto en estos momentos porque en, en las horas puntas es terrible ya, ya, ya no movilizarse ahí. en el centro de la ah, ciudad. Es. es terrible. Esa es planificación. Así eso es, es. Eso es, eso es este, trabajar con proyección. ¿no? Una si planificación no, a largo plazo. A largo plazo. O, o digamos una planificación de corto, mediano y largo implica, plazo. Pero eso implica pues este, contratar profesionales que conozcan o empresas que conozcan el tema. No, no es solamente tener a alguien que, por ejemplo, es mi amigo yo quiero que él sea el gerente de, de, de infraestructura vial y él pues no conozca nada de desarrollo urbanístico, no, no, no conozca nada de planeamiento de vial, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, ahí tenemos las grandes dificultades de desarrollo, ¿no? Y quizás, quizás pienso yo que la, la autoridad municipal no querrá invertir mucha plata en un, un buen especialista, eh... ¿por qué razón? Ah, ese es otro tema, ¿no? El tema de inversión. Entonces nosotros... Los políticos siempre se preocupan en, uno, en proyectarse para ser, ya, ya, si ahora es alcalde distrital, quiere ser alcalde provincial, o man, man, mantenerse en política. En política. Entonces, para mantenerse en política necesita hacer cosas que le impacten a la población, o sea, cosas así, aunque no, no sea desarrollo planificado, ¿no? Entonces, Pero cosas que y, le impacten, que tienen que ver con infraestructura, nada más. Obviamente, ¿eh? y eso es económico también, ¿no? Económico. No nos olvidemos que todos los procesos, casi todos los procesos, están este sobrevalorados y esa sobrevaloración pues implica este, favorecimiento para la, la, la, la, los que lo manejan el los proyecto los ¿no? entonces los ahí proyectos. ahí ahí si nosotros queremos ser más, más, más duros ahí hay el famoso diezmo no es, esos proyectos se generan eso proyectos que, por eso es que ahora muchos de esos proyectos se es, están ganando a la, los procesos al 110%, no es por no es una casualidad, sino porque esos proyectos ya están de alguna manera este, manejados. manejados ¿no? Ingeniero, ¿y qué hacer frente a, este, a estos temas? ¿Cómo se puede corregir es, eso, es, esa cuestión de los diezmos, el 10% para...? Es bien difícil, este, Ernesto, toda vez porque que la ley, sistema la, la ley lo permite, todo lo que hacen está dentro de la ley, nada de lo que se hace. O sea, nada es ilegal. Nada es ilegal, todo el proceso que, que se maneja es legal. Te pide ponen parámetros que solamente cumple una empresa, parámetros que solamente cumple un profesional y eso implica pues que este, la ley está, está dada así, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo corregir? De repente cambiando la ley, pero realmente haciendo una ley que, que, que, que se adecue este, a la realidad, ¿no? Adecuándolo adecuando a los intereses... Eh, pensando en el, el interés de la sociedad. De la sociedad. Si no, no pensando en el interés... El interés de, político. De, de, de, las, de las autoridades o interés político. Sí, pues es, es, es, es terrible, ingeniero... Sí, es, es terrible eh, ver estas cosas en, en nuestra ciudad. Y no, es, no, es y no solamente ciudad, aquí. ¿eh? No es exclusiva de la ciudad, es, es una exclusiva nacional. nacional. Si tú ves, ¿no? te das cuenta ahorita las denuncias que aparecen en Tumbes, en Arequipa, en Tana, en todo, todo el país. Alcaldes denunciados, gerentes denunciados. Pero eso no es una casualidad, ¿no? Esa es una cosa real real que nosotros tenemos que aceptar, pero que, lo, que no, los que queremos cambiar eso no tenemos la oportunidad de llegar. no Por, eso, sea, le, ¿no? por eso le preguntaba, ¿qué hacer desde... ...esta ventana que hemos aperturado nosotros en, pie, en pie de la Palabra... ...y estamos en la búsqueda de que la sociedad participe también... Eh, ...planteando preguntas, haciendo una cuestión de, de colaboración... ...para mejorar la cultura ciudadana... ...porque esto pasa por una cuestión de los valores y principios de vida... ...que tiene uno que cultivar para poder eh, lograr la paz social bajar los índices de, de, de, de, de, de violencia en, en no. nuestra en nuestra sociedad porque eso es lo que nos está llevando a, a, a una a una sociedad eh, sin cultura sin dedicación eh, muchas veces en la familia los problemas son terribles ahí está el problema el, el ¿no? tema de de, de, solucionar, de solucionar el problema de la, de la de la ciudad creo que pasa primero tener políticos probos ¿no? no podemos seguir esperando políticos oportunistas que están buscando solamente la coyuntura para poder llegar, ojalá pues que en estas próximas elecciones se presenten pre personas este, candidatos primero este, que tengan una formación en valores, no. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y esa formación en valores pues no se adquiere en la calle, no sé no se, no se adquieren en la universidad en un instituto no se adquieren familia, ¿no? familia porque la universidad lo que te hace te, lo que te forma es en, en, en conocimiento en, en conocimientos formación científica uh -huh. pero formación en valores tú adquieres en la, en, la, en, la, en la casa en el hogar primero y después en las sociedad de acuerdo a que te va, cómo te vas manejando y no cambiar esa posición no yo veo que eso es este ahora eh, si nosotros bien vemos la, la, el futuro de, de candidatos a la, a la nuestra, a nuestra a nuestro gobierno como gobernantes encontramos personas más de lo mismo Ex ex ex, ex, ex, ex ex ex candidatos, ex este alcaldes, ex este gobernadores que quieren, quieren repetir, o sea, quieren, repetir, como plato. ya saben cómo se maneja la mención pública, que es tan fácil de repente manejar y hacer las cosas. Este, males, hacen las cosas ilegales Entonces se presentan para, para beneficiarse ¿no? Ingeniero, pero también parte de culpa Es la población que rápidamente Olvida las cosas negativas que hace Un político un y le problema. da la oportunidad ¿no? Es entonces es no, no tenemos la capacidad de, de retención Y de evaluar y reflexionar De todo lo que nos pasa Y le damos una y otra Bum, otra sí. vez a, es la es oportunidad, problema, ¿no? a esos malos elementos de la política Que hacen que se vuelva eh, La política no es mala no, la sino servir los que definitivamente, son ¿no? malos son los políticos que se aprovechan muchas veces de la ingenuidad de la gente, no. Si vaya, vayamos un poco a reflexionar sobre las poblaciones más alejadas de la ciudad, donde el político llega, le ofrece un regalo. Y con eso ya compró su conciencia y va a votar por ellos No, que eso cambie. De verdad que no, no, no, se están reglamentando, me parece la nueva ley de, de elección, la nueva ley de candidatos. Pero Ojalá fíjese que, fíjese este... que ahí, ahí hay una cuestión bastante preocupante porque el Congreso está de mayoría, es de fuerza popular y ellos están un poco moviéndose para poder buscar la reelección inmediata. Y eso no debería ser. No, no debe, no debe existir la reelección No, debe, inmediata. no debería existir, yo también soy de, ese concepto, de, ese, de esa opinión, que lo, lo, la reelección ni inmediata ni, ni a, a largo plazo, la, no, definitivamente una autoridad que ha sido elegido de que cumpla su función, los, los, el periodo que le corresponde, y ya no volver a intentar, ¿no? Por más que haya sido, no creo que somos más de... Cuando tomas 30 millones de peruanos, no creo que son las mismas personas pueden ser nuestros nuestro gobernantes. ¿Por qué ellos mismos? ¿Por qué no, no dar oportunidad a hay gente que quiere cambiar, ¿no? Realmente quiere cambiar. Y justamente cambiar. Lo, que usted, lo, lo que usted planteaba, la planificación de corto, mediano y largo plazo, eso significa que cualquier gobernante que llegue Exacto. al gobierno regional, Exacto. al gobierno provincial, distrital, tiene ya un documento matriz que va a tener que seguir esa ruta. Pero no pasa eso en los gobiernos. Exacto, no, Alcalde nuevo, borra no todo lo anterior todo. y empieza de cero... Así justamente es, es porque problema. la ley no y no y no, nadie planifica qué y, le cuesta a eso... una, una autoridad, autoridad este resto planificar este dos años te de, deje de, de hacer obras pues pero que planifique y le, le proyecte a esta ciudad para 50 años y la que le en sus dos siguientes años que haga pequeñas obras pero ya deja para la, la nueva gestión la nueva jornada que va a venir como políticos como, como, como autoridades nuevas cosas ya que planificadas Aquí no nos, no nos preocupamos mucho el tema, por ejemplo, temas cruciales, el tema de saneamiento, estamos fallando, el tema de desagüe, todo el desagüe es un sistema de, que va a parar el, a contaminar el medio ambiente en la parte baja de la ciudad. No, se ha hecho no tiene plantas de tratamiento. Plata de tratamiento. Todo el sistema de basura se va a botar en un espacio no planificado, no sin, sin las condiciones adecuadas. El tema de agua, no se tenemos, ahora tenemos máximo ocho horas diarias, diarias máximo ocho horas de agua diarias. ¿no? Entonces esas cosas que son de impacto social, que le va a beneficiar grandemente a, la, a todos no no se, no se hacen, porque de repente eso eh, no vende económicamente, no, no, no vende eso. ni económicamente ni políticamente. ni políticamente, entonces ahí está el, el tema de Botella para la solución Ingeniero, son 8.55 de la mañana vamos terminando la última reflexión y recomendación a la población de estos dos temas que hemos tocado, cómo participar, cómo hacer para eh, que se hagan mejores obras al, en la ciudad y que al final esto eh, tenga una proyección hemos hablado de 50 años no ¿Cómo, cómo, mínimo, qué hacer qué hacer mínimo no, ¿no? un plan estratégico a la, la, la largo plazo debe ser de, de, de 50 años para, para arriba ¿no? para arriba. pero a corto, corto plazo deberían ser a 10 20 30 años ¿no? uh -huh. aquí este un llamado de reflexión pues a nuestras primero a nuestras autoridades que realmente no piensen en la, en la, en la sociedad que no se no piensen solamente en ellos el, el beneficio, el usuario final es la sociedad civil, ¿no? Que nosotros somos todos nosotros. Así es. Entonces, en ese sentido, yo les pido que ellos empiecen a planificar la ciudad como quieren que se, se vea de aquí a 15, a 20 años, 50 años. Y a la sociedad, a la sociedad civil que empiece a participar directamente en el tema de desarrollo, ¿no? No pueden decirles, no pueden imponerles a ellos tipos de actividades que no, que no, de repente no es de desarrollo...